Hola qué tal gente de YouTube que también esta nueva No sé hablar weón Se me olvidó hablar allá de tanto tiempo sin subir un video acá Sin salir de casa Pero ahora tenemos HD Bueno más o menos como 720 ahí me veo Me veo más o menos eh, Cosas nuevas Tengo una barba muy poblada Ya me estoy poniendo viejito eso me están viendo las arrugas Pero bueno es parte de vivir y bueno, el video de hoy se trata nada más y nada menos que de Reaccionando a memes inusuales Parte 1 Porque creo que esto va a ser una serie Si tiene bastante apoyo, dale like, suscríbete y comenta Y así el video es recomendado a más gente Y yo subo más capítulos de esto, de esto, de esto Bueno, aquí tenemos el video no, como, poder, como verán, no es YouTube, es el reproductor de Windows Y vamos a darle ¿Qué? Tantas cosas raras en un video, es, es increíble O sea, vamos fuerte y vamos empezando, bro o oh, por cierto esta sección puede ser de que evolucione y se haga un si, si te ríes pierdes para perder cosas pero aún no se me ocurre qué hacer para porque dinero no les puedo dar y no estamos en directo tampoco así que tienen que hacer cosas no sé algún castigo para mí ustedes comenten abajo si tienen alguna idea sería espectacular vamos a seguir no va, ¡Nah! Oh. ¡Ah! ¡Los Pringles. Pringles. Pringles! Pringles! Pringles! Pringles! Pringles! Pringles! Amo los Pringles. ¡Bursting with flavor! <laughs> ¡Bursting with flavor! ¡Bursting with flavor! ¡Bursting with flavor! ¡Normal! Oh, esto me trae recuerdos. Esto me trae recuerdos. se cayó. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¡Oh, pizza! Sí, estoy sufriendo porque soy venezolano. <risa> ¡Oh, bro! Okay, to okay. okay, espera, espera, espera Espera espera. espera. Ah, perdió el ritmo de piche ranita, güey No oh, ¡Oh, my god. ¡No, Dios <risa> mío! ¡No, ¡Porque bien organizadito! ¡Oh, Dios sí, sí, wow. mío! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Loco, no! ¡No! no no Bro, ¡Qué miedo! Eso se ve bien inclinado. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! no, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! EL PIBE MOTOSIERRA Como dirían los tontos de mi pueblo Chaisai man Chaisai bro. GATITO No, No debería de regirme. Sé que... Se tiene una colita oh, Y lo que estamos omitiendo es ese dron Que chingado lanza fuego Bonejo, bro, de repente me eche para atrás, bro. What the fuck, <sighs> What the fuck <laughs> <laughs> <laughs> wow, no, bro, qué es eso. <laughs> <risa> me asusté, <risa> me asusté <risa> El huevo que se, se rió, ese men, está preso Estoy siempre, podría apostar lo que, lo que sea Ese huevo está preso ahorita mismo Debe estar ahorita mismo en un calabozo Trece, trece años, ¿por qué? Porque sí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 No, no me coquillo. No, bro. El tubo de escape. What the fuck, this shit? P ¿Qué? Pobrecita. ¿Qué? Pensé que se iba a romper el teléfono o algo, pero está bien cool ese fondo Pobrecita. de pantalla. Se metió en mi camisa y ya no puede salir. Oh. What the fuck? Oh my god, dude. Un gato. Esa no es tu familia, Bob. ¡Ah! ¡Ah! no es Steve Jobs! ¡Ja, ya niño... ya ¡Oh! <tractual> <h> oh. <shotExciser> Bro, yo deseo un carro, y veo ese tipo de cosas, y me dan dolor, bro. We go. <risa> Va muy bien. <risa> ¿Estás <actually> realmente <risa> <risa> Oye, yo no entiendo la paciencia, yo ya me fue a rendir la segunda rotura, ¿sabes? Ya yo fuera dicho, okay, no, ok, ok, ya, dejémoslo hasta aquí. <risa> <risa> ¿Qué De baile se lo lleva a él también, Dios. <risa> <risa> oh, oh, shit, no Ya, ¿qué era eso? No entendí. <risa> Si ustedes me quieren ver pasarla mal Cualquier cosa que tenga que ver con arañas o insectos Me hace pasarla muy mal Muy, muy mal Muy, muy, muy mal Odio las arañas Odio los insectos en general Pero más que todo las arañas Los otros insectos los puedo respetar Puedo dejar que vivan Pero una araña Una araña cuando la veo O es ella o soy yo Alguno de los dos tiene que... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué la cachetada gratuita? O sea. Al menos le dio con fuerza ¡No! ¡Hamstercito! ¡No! Es un perro, ¿no? No entendí nada. Bro, ¿por qué me repugna ver eso? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¡Ah! <risa> eso tiene copy. <risa> <risa> <risa> Ok Quisiera haber estado allí. No sé por qué quisiera haber estado allí Oh, gatito Ah, terminó, Si sí, es verdad, si sí, es verdad Que cada vez que sale un animalito Con música relajante Porque ya se ha acabado el... Memes inusuales, número 217 Pero es mi primera parte, así que... Bueno, gente, espero le haya gustado el video. Dale like, suscríbete y comenta si te gusta este tipo de contenido. Si te gusta este tipo de contenido, dale like. No sea así, no sea malo. Dale pa' allá, bo. No, no, no, no, así no. Bueno, ya saben, si les gusta, dale like, suscríbanse, comenta y deja todo lo que puedas. Comparte con tus amigos, por favor. Y vámonos ahora.